Hola, me llamo Fabricio Uscamaita, soy parte del proyecto EcoTambo, que es un proyecto de asociación de productores ecológicos y de consumidores. Nosotros conocemos y hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca la experiencia de la subética ecológica y por lo que hemos visto, por la experiencia que hemos tenido, creemos que el mundo se merece conocer la experiencia de la subética ecológica. Por eso pedimos a ustedes, solicitamos que puedan apoyar esta iniciativa que les están teniendo. Chao.